¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Referentes. En este domingo por la noche, nosotros felices, contentos de llegar hasta sus hogares, por supuesto, a través de la señal de Avia Yala Televisión. Nosotros decíamos que estábamos contentos porque ya es nuestro cuarto programa de Referentes. Y con la bendición de Dios, porque hoy vamos a hablar un poco de religión, de pasión en la comunicación Pues lo mismo nos une y nosotros estamos felices de tener hoy en referentes a un visionario Líder innato, dice que es una persona que tiene problemas como todos Pero ¿qué pasa para resolverlos? Se sostiene de la mano del Señor Hoy en referentes... Alberto Salcedo Peñalosa, nació el 3, 13 de julio de 1950 en La Paz, profesión comunicador y conferencista. Sido una familia que se desarrolló en medio de reuniones de tíos, primos, amigos, una casa llena de reuniones de familia influyen, que influyó muchísimo eh, cómo nosotros vivíamos, porque esas reuniones eran frecuentes y mientras los mayores disfrutaban uh, su tiempo de convivencia, nosotros los niños nos convertíamos en territorio independiente y donde verdaderamente, absolutamente. Todo pasaba, era la oportunidad de probar nuevas ideas, eh, de trabajar colectivamente en proyectos. En fin, ese fue el entorno general que recuerdo eh, cuando nosotros crecimos y creo que tuvo mucho impacto eh, en nuestras vidas. Eh, Toto siempre tenía esa vena de la comunicación, era el narrador de historias creadas al vuelo eh, que entretenían a la familia, primos y tíos. Eh, ya en la escuela primaria, recuerdo, armaba unos circos en miniatura donde los muchachos del barrio solo podían meter la cabeza bajo esa carpa circense improvisada disfrutando de un espectáculo de trapecistas, domadores de animales, payasos eh, en fin, eh, cortesía de figuritas animadas en que Toto le daba vida Luego formó parte de un grupo musical, era también maestro de ceremonias en su época, en el Colegio La Salle. Eh, eh, y también eh, trabajé con él en un programa de rock de vanguardia que se transmitía en cadena eh, por tres o cuatro estaciones de radio en La Paz. Allá en los años 70, su pasión por las comunicaciones estaba en todo lado. Con Totito siempre recordamos ese, esos instantes que se quedaron marcados. Qué lindo tener en referentes a Alberto Salcedo. ¿Cómo está? ¿Más conocido como Toto? Por ¿Cómo favor. le va? Bien, gracias Oscar. Un gusto conocerte en directo. Gracias, igualmente. Queríamos nosotros, y lo decíamos en esta cámara, tenerlo a usted como referente de lo que es ya el nombre de Toto Salcedo, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito comunicacional. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, es un honor estar en referentes, me han conmovido y son muy generosos. Bueno, Toto, de niño, ¿cómo eras? Eh, ¿Qué querías ser de grande? ¿Recuerdas? Bueno, siempre querido ser comunicador, ya te digo, a los tres años, sentado en la cabina de radio de mi papá, era de Radio Bolivia él, el propietario, entonces a los tres años me sentaba un locutor en sus faldas y me daba un micrófono de manera y me decía, te están escuchando y le daba unos speech muy fuertes, seguro de que me escuchaba el mundo entero. Y esa fue mi pasión desde muy niño y luego repliqué, era narrador de historias, a mis primos los tenía conmovidos con historias que nunca yo puedo volver a repetir porque eran de ese momento. Y creo que nació eh, la comunicación desde este, mis padres, mi padre era de comunicaciones, era un hombre muy aguerrido, muy valiente. Eh, recuerdo que cuando terminaba el noticiero, él, en su radio hacía el noticiero, a la salida venían en el año 51, 50 Los de la segunda división se llamaban Y lo tomaban preso, se lo llevaban Para que no vuelva a hacer lo mismo Lo soltaban en la noche Al Otra otro día vez. volvía a hacer exactamente lo mismo Entonces ya la gente lo esperaba con cigarritos Con todo porque sabían que se lo iban a llevar Recibías, bueno uh, Me imagino que ese ha sido un talento innato Que has heredado de tu papi Y como lo decía tu hermano en ese videoclip Que nosotros denominamos Orígenes Pues eras un narrador de historia Y hasta ahora continúa esta experiencia Y este talento que, que se te ha brindado para poder contar historias y también ser una persona que eh, brinda a la sociedad también un aporte y es por eso que queremos conocerte un poquito más a fondo en ese sentido, ¿no? ¿Qué, qué historias narrabas cuando eras niño? De todo, no, no me puedo acordar porque ese momento me salía me <risa> fluía sin parar, mientras estaba hablando me venía el siguiente pensamiento y así sucesivamente. <risa> Así que no, no tenía nada preparado. ¿No te inspirabas en nada? Me inspiraba en películas que veía, en, en cosas que escuchaba hablar a los mayores, en el paisaje, todo, todo. Tú me vas a dejar hablar unos cinco minutos te puedo hablar de celular un buen tiempo. <risa> ¡Qué lindo! No, pero no, no es porque es un, algo especial que tengo, uh -huh. sino que me gusta compartir con uh -huh. la gente. Y me gusta vivir lo que vivo porque en realidad no es una religión en el sentido puro. sentido puro obviamente es una relación con Dios, pero más bien es una vivencia, es un desafío hermoso de vida que me apasionó justamente por eso, por el relato que conocí de Dios. Claro, sin duda, ¿no? De adolescente, ¿qué música te escuchaba, eh, te gustaba escuchar? Rockero total, decido. Rockero, sí. imagínense a Toto rockero. Todo con Belén sí. incorporado, tenía mi grupo. Ah, nada. Eh, especialmente mi baterista era Fernando Trece, me acuerdo un rockero bán, bárbaro. En mi, otro, en mi parte del grupo había unos latinos que tenían que tocar música latina, que no me gustaba mucho, pero luego. Empezamos a avanzar, grabamos discos como cinco... Ah, tenían su propia banda, ¿qué se llamaba la banda? El Grupo 5. Éramos primero cinco en uno, pero ya era muy matemático, entonces Ay, cinco eh. nomás. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué éramos seis? <risa> Pero solamente para dar la contra, no, no ay, era porque ay, todos ay, contaban que éramos seis. ¿Por qué se llaman cinco? No, porque somos cinco en uno, que es este el que canta. Ay, hacían, cover, ¿Hacían cover de canciones? Cover, teníamos composiciones. Yeah. Hemos grabado para el sello Polidor Internacional en esa época, en, ah. en la Discos Méndez, grabamos cinco discos. Eh, yo no sé, esa temporada creo que la gente no tenía tanto oído como ahora. Querido Toto, mira, tenemos esa imagen, ese es tu grupo. Ese es mi grupo en ah, el alto, mirad, en qué Canal 7, cuando tuvimos, fuimos a ahí Está Lalo Lafay, un referente también sí, de comunicación, Sí, sí, director. sin duda. Y bueno, hay varios. Está, está mi representante, tengo esta representante que era ah, mi primo. ¡Qué bien! Y, o sea, bueno, todos también. unos rockstar. Sí, sí. sí. Aunque eran latinazos ellos, <risa> pero teníamos... En realidad yo soy rockero, he tenido un programa de radio justamente en eso. Ajá, mira. la música rock. Qué linda fotografía. ¿Qué ah, no, instrumento o sea, tocabas? Guitarra. Guitarra. Era la segunda guitarra porque la primera era demasiado bárbaro en tocar. Yeah. Eh, fuimos yeah. a la, en la inauguración del Teatro Municipal, grupo rockero estuvo ahí, había otros grupos obviamente, y él empezó a tocar el, una cantidad de temas clásicos espectaculares, de una digitación increíble en guitarra mm. eléctrica, salía hermosísimo, así que... Gracias a él surgió el grupo Sí. ¿Te sigues viendo? No, él ya viajó a California, no sé de su vida El único que me veo es mi cuñado, que él tocaba el teclado Ay, ya, Sí, ese es mi veo. cuñado, es mi amigo desde el primer, venido de primaria Fuimos en su colegio, fuimos en la universidad Nos cerraron la universidad por varios golpes, todos pasamos juntos <risa> Toda toda una vida juntos, compartiendo, no sí. solamente sí. Tiene me casé con su hermano, obviamente Ah, mira, ah por sí, ahí va la cosa claro. entonces, la enamoraste con el rock bueno, él se enamoró con. No, Conte sí, yo, Martí, no, no, Era no, la primera no, fan. No, no. Seguro que sí. No, es espectacular, Silita. <risa> es otro tema para hablar. Que Vamos es a hablar, no te preocupes. Tenemos 60 minutos para poder conversar por lo menos un poquito de tu vida. Gracias. Bueno, como todo joven siempre le gusta bailar. A Toto, qué música le encantaba bailar. ¿Ibas a las discotecas? Okay, iba también en mi casa o en las casas de los jóvenes. Realmente tienen casas se hacía antes más yeah. que en discotecas y me gustaba bailar mucho, me gustaba imitar a Michael Jackson, ah, tenía mira. mi media blanca, mi chamarra y así el disfrute de los las demás. Bueno, eh. Era alguien que me gustaba participar, me gustaba participar y eso hice toda mi vida, de compartir. Me gustaba que la gente sea feliz. ¿Hacía los pasitos de Michael Jackson? Por supuesto, ¿Sí? y no te lo puedo repetir ahora, ni me pidas. <risa> no, pero no me imagino a ¿no? un Toto Salcedo Tú tienes que imaginarte. Eh, eh, en ese plan, ¿no? de Michael Jackson. Pero claro, claro, y de todo. Toda... A mí me gustaba blaxar. Yo tenía en cuatro radios, en la Fides, Universo, Méndez y Chuchisaca, en cadena mi programa de, de, de, de música, dos horas seguidas. Y dos cosas que te comento. A mitad del programa tenía yo a Silvita, que era mi enamorada, que le gustaba Palito Ortega. Yeah. Y yo estaba con Black Sabbath, eh, todo, <risa> todo lo que tú puedas querer, uh -huh. King Crimson, etc. Uh -huh. Y a, las, a medio del programa tenía que poner un tema de, de Palito Ortega, uh -huh. por enamorado. Para hacerla la, la gente que me seguía me decía, ¿por qué haces eso? <risa> la ro rompías todo no, el género no, musical. Me decían de un programa? banner increíble, me decían. Y, y eso que pasaba. Pero era por enamorado, ¿no? porque decía... Uh -huh. Para sí, además era el nombre clave para que sus papás no sepan que ella era mi enamorada, porque todavía estábamos en 007. Ah, mira, ¡Qué picarón! Vamos a conocer un poquito también el lado enamoradizo, pero ¿eras de dedicar canciones? Eh, en la radio no. la gente, porque la, nuestra audiencia a veces llama y dice, no, Oscar, o en tu caso Toto, dame este tema y, y, hay, y se crea ese vínculo, ¿no? Tú claro. tenías también, me imagino... No, en la radio. el programa estaba más estructurado, era muy rockero, lo que hacían era grabar, mira, un éxito que tuve fue que... Salió en Inglaterra un día sábado, un día viernes el último álbum de los Beatles, el blanco. Ah, qué lindo. Llegó a Bolivia con un se lo trajo, quería que me preste, me dijo no te preste, si quieres ven a grabar a mi casa, llevé a mi grabadora, grabé y el domingo lo presenté de primicia en mi programa. El, el primer álbum, pirata, diríamos. no el sonido, no, no, no oficial, no, además el... pirata oficial, ah, pirata Podría oficial, que, porque no, era disco genuino, no era de, de segunda mano, etcétera. Y fue un impacto, imagínate, ¿no? El álbum blanco de, de los Beatles era sensacional. Así que tenía buenas primicias. Buenas Tenías, entonces ahí los. Sí, Tactos, para estar con, sí. con la música al día de rock en esa época, ¿no? Así es, así es Oh, qué lindo, ¿no? Sí. Y es apasionante la radio, ¿no? no, bueno, la radio es increíble Justamente el 28 de septiembre hemos cumplido 31 años con la radio El sonido de la vida sí. Que empezó con una antena que parecía un paraguas sin tela en el alto sí, Y ajá. ahí arrancamos para hacer radio distinta, 24 horas al día No hablar de Dios, sino poner a Dios en el lugar que le Sin duda, ¿no? Eh, a ver, ya que estábamos hablando un poquito de, de, de esas maneras de toto, de enamorar, ¿cómo conociste a tu esposa? Bueno, la conocí porque iba todo el tiempo a jugar con mi amigo, que es su hermano, y una temporada mi amigo ya no empezó a estar muy frecuentemente en su casa entonces la miraba a su hermana y yo, empezamos a charlar con ella porque nada y él me decía, te vas a portar bien con mi hermana sí, por supuesto, le dije y ahí fue que empezamos a charlar y al final ya no me importaba mucho el amigo no me importaba Silvia claro. que es espectacular ¿cuántos años de casado 51 de enamorado sí, y tenemos 46 de casados uh -huh. a ver, ¿qué es lo que? bueno, estabas en la música me imagino que también seguías estudiando a la par eh, entraste a la universidad entré a la universidad terminé de primero, quería estudiar ingeniería eléctrica, había en ese tiempo, quería wow. ser electrónico, pero me hicieron estudiar ingeniería civil las primeras materias. Wow. Protesté, pero al siguiente año hubo un golpe de Estado. Pasó ese golpe de Estado, al siguiente año volví a entrar, pero ya entré a economía, porque ya me desilusioné porque me dijeron, estudiar un año en vano, quería ser eléctrico, me quieren poner de civil, civil nada, y, nada y que con me, el, el me enojé. Economía. Entonces me fui a economía. Vino otro golpe de Estado, pues estoy hablando del 68, del 69, claro. del 70, todos los golpes que había. Entonces, finalmente me dediqué a buscar dónde aprender cosas. Y luego, ya en el camino del Señor, aprendí teología, eh, una licenciatura, un doctorado. Llaman doctorado en divinidad, exagerados, no sé por qué llaman así, pero eso, <risa> pero eso fue ad honor, además. Muy, muy bueno. Yeah. En uh -huh. eso me metí. Soy apasionado de eso, de la oratoria, de, de compartir la palabra de Dios. Bueno, ¿y cómo llegas a comunicación? No, ya llegué, como te digo, de este. Hacer cuando radio, hacia radio, aquí. era muy Pero conocido. Pero sí hiciste profesionalmente. Claro, profesionalmente de con que... mis programas. Ah, no, trabajaba. Cuando unió mi padre y quedamos en la ruina, me fui a trabajar a Radio Universo. Y ahí trabajé con un famoso hombre de radio también. Y bueno, ahí estuve haciendo radio, como todos, operando la, etcétera, claro. etcétera. Radio Universo, ahí hacía. Luego ya me independicé y siempre me gusta hacer lo mío. Mira, tú vas a creer, nunca he tenido un jefe encima de mí. Todo lo que he hecho, a no ser sabes que mi amigo era más que jefe el, el dueño, pero nunca, siempre me gustó hacer emprendimientos propios, claro. toda la vida, toda la vida. Tú sabes que terminé teniendo una ensambladora de calculadoras en Bolivia y ensamblaba acá de jovencito, tenía 27 años. ¿Las calculadoras? Claro, calculadoras, las o sea, que conoces. Eh, pareces un empresario que tiene, que se dedica a todos los rubros. Me dedicaba un poco porque era inquieto, o sea, sí, no, no puedo estar así. Y no me veía que alguien me dirija. Yeah. Si me dirigía yo empezaba a dirigirlo para que me dirija, bien, entonces ya era más fácil. Y era más <ríe> fácil. <ríe> Qué grave. mira Toto, no sabíamos eso. A ver, en el ámbito comunicacional, ¿quiénes eran tus referentes? ¿O quiénes son tus referentes actualmente? Bueno, referentes actuales casi no tengo muchos, tengo antiguos, donde he trabajado mucho y me ha gustado, es mi desafío de con Carlos Mesa hacer un programa de Al Pan, Al Vino Vino, que era hablar de Dios por una hora, eh, dos años y medio. Hemos hablado con todas las fees y a él le gustaba confrontarme con esas fees para ver qué creíamos y fue un tremendo hit. Hasta ahora la gente recuerda y me reclama porque no ¿Cuánto haces tiempo estuvo? La dos era... años y medio. Ah, mucho tiempo. Todos los jueves con Reprise el domingo, sí. Ah, Así que sal, sal, sal, salíamos por nuestro sistema cristiano y salía él por su red y transmitíamos a Pero, todo ves. lado. Era muy interesante. Eso es un ¿Había programa ahí que posiciones recuerdo? encontradas? Por supuesto. En momento. No, toda la vida. toda la vida. Él tenía una posición, eh, se llamaba católico-cultural. Yes. que yo le decía eso no es nada <risa> ¿por qué? <risa> y, y, porque nos dice que tenía su pensamiento nada más sobre yes. eso pero yo no era pastor ya, ejercía ese servicio más que el título de servicio claro. y me gustaba y entonces hablamos con toda clase de confesiones de yeah. Harikrishnas, mí, ¿quiénes no han venido? ahí charlábamos con ellos y compartíamos y cada uno daba, pero sin pelearnos, sin agredirnos ¿no? ¿cómo llegaste a conocer a Carlos Mesa? Eh, yo tenía un, un amigo, un pastor, el que me llevó al señor, que se llama Julio César Rival, que provocó el avivamiento más grande que hubo en Bolivia, en Colombia y en Perú impresionante, o sea, no era un avión, toda Bolivia se conmovió, se paralizó, el estadio quedó lleno adentro, afuera con 80 mil personas que querían entrar, Santa Cruz fue el primero que copó claro. todo lo que es el Cristo, Avenida avenidas, transvenidas, me decías, te traía fotos increíbles, él tenía 19 años, llegaban reporteros de Holanda, de España, a, a ver qué es lo que estaba pasando, claro. entonces vengo de esa cuna, y él un día me busca, yo trabajaba con una empresa, me estaba cerrada la... La, la universidad, éramos siete amigos de la universidad que ya, íbamos a una empresa que hacíamos todo Tú querías que destruya una casa, la destruya Tú querías que la construyamos, la construyamos, la construyamos. Lo que sea En 2009 él y me dice, mira, necesito de tus servicios Porque él estaba en Estados Unidos estudiando medicina Voy a llenar el estadio ¿El estadio? ¿Y qué haces? Después te cuento Pero mira, ni Pelé ha llenado Porque poco tiempo atrás llegó Pelé y no llenó el no, no estadio llenó. Entonces no. yo no, yo no. Pues me dijo, hazme una demostración y vemos qué va a hacer. Y la demostración fue que me habló de Jesús, oré. Yeah. Y... Y, Dios, y fue todo un éxito, ¿no? Una ¿Alguna anécdota, aparte de la que tú me acabas de mencionar, en el mundo de la comunicación? Ya sea a tus inicios o ahora actualmente. Mira, me estoy recordando ahora porque casi no voy atrás en eso. Tenía un programa de carácter cómico con Roberto Cuevas, que era el que dirigía, era un hombre muy famoso, hacía los libretos. También salíamos en cadena Radio El Cóndor y otra radio más. Y ahí conocía a mucha gente y tenía uh -huh. el don de imitar a, a presidentes. ¿Ah, en ese entonces el presidente René Rané yo lo imitaba a perfección. ¿Sí? Entonces hablaba, eso explotaba en mí y otras cosas más. Por ejemplo, casi nadie sabe. Y, <risa> me, y en mi colegio <risa> iba yo y obviamente antes de iniciar las clases... El, el hermano de la salle, como se llamaba Hacía orar Y me llamaba a mí porque era un poquito indisciplinado Y me llamaba a mí para que me reforme no Me llamaba a mí para que haga orar Entonces yo oraba con la voz de barrientos toditos morían de risa, risa, Y que nadie tenía Y qué burla tenía, eran de... Pero bueno, es, es, soy apasionado de las comunicaciones. No sé si te das cuenta, claro. que creo que te voy a, no te voy a dejar hablar. No, no, no, la idea es esa, más bien al contrario, que nuestra audiencia conozca un poquito más Gracias. A, a nuestros invitados. no Vamos a seguir conversando contigo, querido Toto, y nos vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Referentes. Estoy seguro que están compartiendo y disfrutando esta entrevista en esta hermosa noche de domingo. Pausa y volvemos.